de leg legislatura. Legislatura. Legislatura. Legislatura. Legislatura. Legislatura. Legisl buenas bienvenidos a un capítulo más un blog más estoy acá en Edmonton. montón lo bueno que no hace tanto frío Estamos a menos 10 que ya por lo menos en mi cuerpo se acostumbró un poquito se acerca el décimo aniversario con brandy estamos planeando a lo mejor vamos a ir a un hotel acá por la zona o ahí viendo precios y lugares pero bueno también lo voy a poner acá en el blog para que puedas ver otros lugares de acá de Edmonton o alrededor este fin de semana se ha salido un poquito más de frío todavía vamos a llegar eh, parece a los menos 30 o por ahí o me vas a ver abrigado o me vas a ver en casa una de dos todavía estoy decidiendo a ver qué hacer a lo mejor un día voy a salir ahora tengo que comprar unas cosas más para, para abrigarme un poquito más pero bueno aprovechemos y vamos a dar una vuelta vamos Vamos a ver si está nuestra amiga. Ya hace varios días que no está, eh. A lo mejor se fue de vacaciones. Al Caribe no creo porque están los vuelos suspendidos. No me acuerdo el nombre que le había puesto. Jennifer? No me acuerdo. Hola, hey, can, can I have a medium black coffee please? Absolutely. Nothing else. I don't right, we'll see más I thank you. Thank you so much. Qué diferencia cuando te atiende alguien con buena onda y con buen ánimo. A mí me da ir al día. Está nevando, estamos a menos 10, pero me atendió Jennifer. Bye. Bye. Thank you so much. A Hoy va a ser un buen día. El otro día te comenté sobre cómo arrancar para que no resbale el auto y que no haga uf, así. <risa> También para frenar está el truco. Vaya, me sigue pasando igual, me sigo resbalando y sigue pasando hasta la gente que vivió toda su vida acá. Pero uno de los tips más importantes es ir frenando de a poquito, no frenar así de golpe, así como buf, buf, buf. Así que no pasa nada. Importante ir parando de a poquito porque si paras de golpe, lo más probable es que siga resbalando. Igualmente, que frenes de a poquito también puede llegar a resbalar. Esa es una de las cosas que te puede llegar a pasar acá. Lo que sí te puedo decir es que se siente horrible cuando estás resbalando y no tenés control de tu auto, es horrible. 15 minutos más tarde. Literal, pasaron 15 minutos. 15 minutos, me fui a cortar el pelo. Y salió el sol. Y dejó de nevar tanto. Bueno, mejor. Che, sí, qué, qué facha, por favor, boludo. Qué facha. Tipo fachero. Canchero mi pelo. El verano pasado grababa esto. Así es. Llegamos al final de otro video más. Te agradezco una vez más por estar, por compartir, porque te guste. Mi nombre es Chelo. Soy de Rosario, Argentina. Estoy acá en Edmonton, Canadá. Nos vemos. Ah, avanti siempre. Estoy parado en el mismo lugar a la misma hora, pero en invierno. Mira qué linda diferencia, eh. Pero bueno, esto también es Canadá. Ah, acordate Avanti antes y Avanti siempre Nos vemos